<risa> Ronaldinho Soccer. ¡Hola gente youtube! ¿Cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpelli Sonrisitas Parody. Y bueno, en este video vamos a jugar una partida de cazapatos en Counter-Strike Global Offensive. Eh, porque hace bastante que no jugaba un modo de juego. Bueno, este modo de juego específicamente, pero bueno, similares a este. Y nada, vamos a ver cómo, cómo podemos llegar a quedar. Va a ser en escenario de bomba, obviamente, y no va a ser escenario de eliminación. Eh, o sea, sí, misión de eliminación ni ninguna de esas cosas. Pero bueno, empezamos y vamos a ver cómo me va. ¿Tú qué ves, putito? Bueno, gente, ya entramos. A ver. Vamos a elegir acá el bando aleatorio. Estamos... Empezamos de... En el bando terrorista. Estamos... En cazapatos. En un mapa de... Normalmente de juego de armas. El shoots Bastante gente. Ahí está bastante llenito. Vendríamos a hacer 6 contra 5. Así que bueno. 6 a 0 vamos perdiendo. Bastante jodida la cosa pero... Ah, oh, casi. No le pegué. Le quería pegar en la cabeza. Ah. Oh, no escopen ni en pedo. Le iba a encajar el, el chabón ese. Dale. Bueno mm, Sí Están jugando como el traste Los de mi equipo No sé por qué me tocó Un equipo así um. A ver Ahí está Salí mierda El último que queda Ah no ¿Para qué? El cuchillo Cuando están todos con... Bueno, mira lo que es ese himno, boludo. Empezamos. Ah, ya es el match point. Bueno. Voy a ver qué puedo hacer desde acá con esto. Porque me, me jode mucho el tema de que... Ahí está. Eso es lo que quería hacer yo. Eso es lo que quería hacer yo. A ver. Ahí está. Otra más. Ah, bueno. Tenía poca vida, me parece. Sí. Me sacó 64 en un tiro. Así que. No, 74, perdón. Estamos. Acá haciendo las. 3 contra 1. Era, era obvio que íbamos a terminar perdiendo. Pero bueno. Vamos. Vamos para... Para otro servidor. Y ya nos vemos. ¡Venga, botella, cartón papeles! Eh? Bueno, ya empezamos. A ver, de vuelta. Estamos en el encalentamiento en otro mapa. Este, este es el mismo servidor, pero en otro mapa. Porque ya... Como la partida terminó, bueno, era obvio que me iban a hacer mierda, así que, como la partida terminó, ya cambiamos de, de mapa, no de servidor. Bueno, ya, ya tenía. Ya me había metido uno, así que. Ahí está, lo reviento. Me habían metido una bala, así que era obvio que a la segunda ya me hacían mierda. La barra de FK el tipo ese. Bueno. Siempre me terminan robando las bajas. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Vamos. Dale, dale. Dos bots en el otro equipo. No pasa nada. Vamos a ver qué puedo hacer. No tienen que plantar, no tienen que plantar. A ver. Uh. Dale, dale. Es un medio, medio jodido esto. Ahí va. Vamos, vamos Dios No, para, para, para, para, para, para A ver, no sé Estoy muy Bastante incómodo acá Pero bueno No, ni en pedo Lo llevo a matar ahí Ahí está Bomba dropeada no, ya la situación está bastante a nuestro favor. Ya nada que ver a antes de de que caiga el ese Bueno, ya MVP. Vamos, vamos, vamos. Podré saltar. No, no, no puedo atravesar esta raya de acá. No puedo atravesar esa soga porque si no, bueno, ya tres bots. Ya se nos va uno. Son ocho rondas. O sea nos quedan bueno, 7 para ganar Tendríamos que ganar no, no significa Ahí está No está bueno respotear No es recomendable pero yo lo hago porque Los tipos que están ahí son Repelotudos así que no tenían chance tanta de tanta chance de matarme así que vamos a, a ver qué onda los los que están acá bueno espero que no planten porque no, no. Está la bomba dropeada, en la loma del culo y este tipo está en está en en la casa tiene 100 de vida. Se podría hacer tratar de intentar hacer un clutch. Tranquilamente. Porque tampoco está tan eh, jodido. Me imagino que información de dónde están más o menos los chabones. Tiene, tiene la suficiente como para, para tratar de llevarse un clutch. Pero no. No sé por qué. Dale. Llévatelo, lindo. Bueno. Está mal para nosotros porque perdemos. Pero bueno. Es que este pibe... Este Buddy PQ no, no pone los huevos en remojo como lo tiene que hacer. Opa. Acaba de darme un pingazo y no me di cuenta. No me di cuenta el pingazo ese. Pasó de 50 a 160. Vamos. Dale, dale. Ah. Antes de los 16. Hay que renovar el documento. Acuérdense de eso. Dale. A ver... Mm, ya, ya, ya lo encontré, ya lo encontré Dale, dale da Ah, pero ese noscope en la cabeza va a quedar en la historia Mira lo que fue eso Che, hablando de eso, gente, tengo pensado eh, Quizás próximamente, no, no prometo nada Pero bueno No tengo fecha confirmada Pero quizás en, dentro de... Quizás seguramente subo un video Haciendo una videoreacción reacción de noscopes épicos Que me encontré en... En... En partidas de, de, de, pro, de pro players. No encajo una. Ahí está. Hablando de noscopes, me acaban de romper la nariz. Obviamente no de noscopes, pero... No, no, no tenía chance ni idea. Miren dónde están los tipos estos. Bueno, ya Ya le reventaron la nariz a este, a uno. Este que yo dije que se tenía que intentar por lo menos llevarse el Clash. No, no, ni lo intentó. Vamos. Empieza. No sé. Vamos a ver si me puedo subir un poco a la casa para ver qué onda. Para tener una vista más amplia. Ahí está. Uh. Lo, lo hice mierda. Le saqué 33. No, le saqué eh, Creo que son Bueno, le saqué un montón de vida Lo dejé en 33, así que era obvio que la... Aparte la, la sangre que chorreó ahí, Dios mío O sea Dale, da... ya plantaron la bomba Queda uno Queda uno solo pero este también podría intentar mínimo llevarse el clutch. La, la desventaja es que hay más personas que en el otro, pero... pero bueno, Podría intentarlo, no, no tan así a lo bestia, porque ahí lo ven todos y lo hacen pelota. Pero que traten de encontrar una posición más o menos jodida que, que les cueste a los demás eh, encontrar, ¿me entendés? Que, que, que se le dificulte a los demás encontrarlo, al pobre tipo. Que no, no, no, o sea, está haciendo cualquier estupidez. Vamos, vamos, vamos, vamos, vale. vamos a ver si de, de fuseo. Ahí estaba está, Lo hice a propósito Lo hice a propósito Porque seguramente Le Y el chabón todavía Trataba de Estar clavándome La mira como un estúpido Este monstruo Monstruo señor ¿Cómo le va? Bueno pero Tardó Yo estaba por meterle ahí Yo no sabía Si le iba a dar un facaso o qué me le iba a hacer Pero Chance tenía Pero quería ver Lo que hace Quería pues Le estaba poniendo a prueba el tipo Le estaba poniendo a prueba A ver si me mataba Porque se quedó ahí parado Como un boludo Tratando de, de matarme Y no pudo A ver Ahí va Tranqui, tranquis Ahí va Ay, ¿por qué no? No me dio tiempo a escaparme No, no está bien No, no, sé, no sé por qué me pasa que de la nada empiezo a repiquear No está bien repiquear Bueno Ya no sé qué quiere hacer, boludo. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, bueno, bueno. Dios. Dale, dale que gana esta ronda, dale que la gana. Ah, ya la gana seguro. Bueno, ya la ganamos. Vamos todavía. ¿Tú qué ves, putito? Y bueno gente, después no pasó nada, nada del, no, no siguió pasando nada del otro mundo, simplemente pasaron un par de minutos, un, sí, unos un minuto, dos minutos de la siguiente ronda y me terminaron quiqueando no sé por qué, andás a ver qué, qué, qué hacían, o sea habrá sido algún que otro brazuca tóxico por ahí, pero bueno eh, no sé, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado era, bueno, simplemente para ver eh, cómo me podía llegar a ir en este modo de juego, que bueno, hacía bastante que no lo jugaba y aprovecho para decirles que eh, más adelante seguramente tengan eh, no sé si el próximo video puede llegar a ser de Counter-Strike Nexon Zombies voy a ir viendo eh, eh, cómo va la cosa, pero bueno eh, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado no se vayan sin dejar su like acá abajo compartir el video con su familia, con sus amigos o quien quieran, y si son nuevos en el canal suscríbanse para estar al tanto de cuando yo suba más videos, síganme en Instagram que está abajo en la descripción, o bueno en la pantalla se los voy a dejar eh, para, bueno y nada, gente, si bien que los comentarios están desactivados, o sea, en todos mis videos, eh, quieren comentar este video, coméntenlo en la última publicación de mi pestaña de comunidad. Eh, bueno, si, lo quieren, si quieren comentar este video, yo voy a publicar ahí un enlace al video, a este video para que lo vean ahí. Y bueno, eh, visiten la pestaña de comunidad del canal de Paso y ven que publico cosas bastante copadas ahí. Tienen el link abajo en la descripción también. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Bye.